la pregunta sería, a ser? de todos estos edificios de los conventos, muchos de ellos tengo entendido que provenían de la conquista de Granada, por parte de, de los reyes católicos, muchos de esos edificios, o sea que quizá la mayoría ya eran algo que, que habían ellos habían robado, digamos, de alguna manera en esa conquista. Sí, vamos a ver, eh, por no entender mucho entre cómo se adquirían las propiedades, ¿no? pero pensar que eh, estaba prohibido que las órdenes religiosas, lo mismo que la aristocracia o el ciclo secular, vendían, la, vendían las propiedades que ellos iban adquiriendo, por lo tanto, solo iban sumando, sumando, sumando, sumando, sumando, y eh, al final el medio país era dueño de, de esas órdenes religiosas y de ese ciclo secular. ¿no? ¿Cómo sumaban esas propiedades? Pues las sumaban por donaciones reales, en el caso de Santa Rula Real, como hemos visto en algunas imágenes, fue una donación de Isabel Católica, era una finca de la familia Real Nazarí que se la dio directamente a los eh, dominicos, ¿no? en este caso, y así a otros conventos. ¿no? Eh, por otra parte, estaban las fincas que dejaban en testamento las personas moribundas, en ¿eh? esto eran expertos, los clérigos regulares y lograr que en el último momento, en el hecho de muerto, pues. Eh, Hecho de muerte, pues se le quedara se le detonaran muchas propiedades para rezar miles de misas por su alma y garantizar su salvación eterna, ¿no? Esa era una base que ellos jugaban muy bien y que todavía siguieron jugando. Yo eh, os aconsejo que leáis la obra de teatro Electra de Benito Pérez que eh, denuncia precisamente una de esas cazas de herencias por parte de unos jesuitas a principios del siglo XX, ¿no? Eh, más fuentes para obtener esos bienes, pues por ejemplo ¿vale? eh, la entrada de eh, aristócratas en los conventos, o sea la aristocracia tenía prohibido subdividir sus bienes, solamente había un heredero, el mayorazgo, eso lo conocéis todos. ¿no? Esa era la forma que tenía la aristocracia de no diluirse. Precisamente la revolución liberal disuelve esas leyes y a partir de ese momento los bienes de la aristocracia se empiezan a compartimentar entre herederos y la aristocracia se disuelve, sin dejar casi ni rastro en España. ¿no? Pero eh, antes eso no estaba permitido. ¿Qué pasaba entonces con, si una aristócrata tenía tres hijos? Pues a uno le daba turno, al mayor. A otro mandaba al ejército oficial. Y a otro me dio un convento, aunque dije, ah, pues es que yo me pierdo por las mujeres. ¿Cómo voy a ser yo fraile? Pues tú vas a ser fraile. Y esta decisión, esta decisión no tiene vuelta atrás. ¿No? Entonces, cuando tú entrabas en un convento, si fueras hombre o fueras mujer, pues tenías que llevar una dote. Y esas dotes, pues imaginaos, si en un siglo son cuatro generaciones, dos siglos son ocho, tres siglos son... Entonces, generaciones, pues generación tras generación, las propiedades que fueron acumulando eran inmensas, ¿no? Entonces, eh, así se formó haciendo esas cuestiones, ¿no? Por otra parte, el clero secular, o sea, las parroquias, pues tenían también unos solares que eran cedidos por los pueblos, cedidos por la población, o sea, las iglesias eran del pueblo, no eran, de, no eran del, El párroco era el administrador. Esto de las matriculaciones es evidentemente un robo a mamá ¿no? esas, los edificios pertenecen a la sociedad española ¿no? y no pertenecen al pueblo, no los administraba, esa era su misión. ¿no? Convertirlos en propiedad privada burguesa es eh, un fraude, ¿No? en definitiva. fin, que no sé si más o menos se debe. es que no, no existe ese tipo de propiedad es, decir, es que, que entender que son dos marcos jurídicos totalmente distintos ¿no? o sea, la revolución liberal establece un nuevo marco jurídico en que el es, que nosotros nos hemos criado de la propiedad privada que tú vendes compras, etc. ¿no? y lo que ven en el antiguo régimen era otra cosa yo ahí me pierdo un poco hasta cierto punto, ¿no? pero eh, sí, sí que es verdad que lo que, eh, que existían eran muchos bienes vinculados vinculados, ¿no? Y la vinculación no era propiedad en el sentido que nosotros la entendemos. Y el hecho de que no pudieran venderse ni, ni, ni comprarse, muchos de esos bienes demuestra que no era propiedad burguesa en el sentido que nosotros la entendemos hoy en día, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias, enhorabuena que esta charla interesante. Eh, yo quería preguntar antes, bueno, la iglesia del antiguo régimen proveía a las comunidades locales de tres elementos muy importantes de la vida social, que son por ejemplo lo que hoy llamamos servicios sociales asistenciales, eh, una identidad comunitaria y, eh, y una cultura o digamos más que cultura una visión del mundo ¿no? entonces cuando se produce la revolución liberal, eso se derriba pero el régimen liberal falla a la hora de construir elementos que los sustituyan. Es decir, eso que se derriba, igual que los, las iglesias, por ejemplo, los conventos de los que has hablado, no se sustituyen por nada. Se tira y se queda vacío. Esa es una de las causas de la reacción contra el movimiento liberal por parte, sobre todo, de, la, de las clases populares. Entonces la pregunta es, ¿en qué falló, o, o más bien cuál es la causa del fallo del régimen liberal?, en poder sustituir esas cosas que antes proveía la Iglesia y si de esa experiencia podemos aprender algo, por ejemplo, que nos sirva para la situación actual cuando vemos otra vez clases populares vinculándose a movimientos reaccionarios. Quizá porque los movimientos progresistas tampoco le estamos dando respuesta. Claro. Sí, ciertamente fue así. O sea, la Revolución Francesa, eh, en las capas medias de la sociedad, la burguesía, no pues se apoyó en las clases populares, ¿no? Particularmente los Sankulot, por cierto, no eran, no eran la parte más baja de la sociedad, eran clases medias, eran los que entonces eran farmacéuticos, médicos, etc. ¿no? Bueno, se apoyaron en, en estamentos más bajos de la sociedad para combatir conjuntamente a la parte superior de la pirámide. Y en este caso la alianza es entre esta capa media y la aristocracia contra el clero, pero también en detrimento de muchos de los derechos de las clases populares. Por eso la revolución liberal española tiene ese carácter ambiguo. Hay que decir que eh, fue una revolución eh, que mucho tenía de elitista en, en ciertos momentos, ¿no? que hubo momentos de desborde popular entre 1833 y bueno, 1835 y 1843 y hubo momentos de desborde de, de las clases populares, etc. En fin, la cosa es compleja y complicada, ¿no? pero, eh, pero sí fue una alianza y, lógicamente, tuvo, dejó muchos damnificados, ¿no? De ahí, por ejemplo, el apoyo que tuvieron los calistas en alguna parte. El calismo supo leer algunos de los descontentos e intentar apropiárselos para un proyecto que era un proyecto absolutamente irreal y absurdo de volver a un pasado absolutista totalmente idealizado, ¿no? Eso puede pasar en el presente, evidentemente, ¿no? O sea, si no se ofrece un, pro un proyecto a ciertos sectores de la sociedad, pueden acabar encontrándolo donde menos nos, nos esperamos, ¿no? enhorabuena por su conferencia que es muy, muy entretenida y muy ilustrativa aunque las grandes propiedades de las órdenes militares ya se ha venido prácticamente utilizando principalmente entiendo por la monarquía en el siglo XVI-XVII en esta época que usted ha tocado hoy, en el siglo XIX quedaba algún resto de propiedades de las órdenes militares como Santiago, Calatrava, etc. Sí. Yo creo que, que poca cosa puede quedar, ¿eh? Esa es manera que me parece a mí que ya estaba en este En el caso de Granada es que no había.. Ser, no he tenido la oportunidad de estudiar en ningún caso concreto, ¿no? Pero yo creo que eso ya es poco, por lo que daba, ¿eh? Aparte de agradecer la, la charla. Eh, Quería saber si has podido tener oportunidad de hacerle el seguimiento a aquellos bienes desamortizados de naturaleza pública que han pervivido en la ciudad durante el siglo XX hasta que han sufrido esas inmatriculaciones a, a, a principios del siglo XXI. No, yo no, no he realizado ese trabajo. ¿no? Eh, ahora me dedico a otros temas de investigación principalmente, ¿no? pero. Eh, lo que sí es cierto es que eh, los edificios religiosos que hoy siguen, que fueron desamortizados y hoy son eh, edificios eclesiásticos han vuelto por dos vías una, por eso era el movimiento de conciencia que tuvieron algunos propietarios y los, y los entregaron a órdenes religiosas es lo que pasó con el convento de Capuchinos, la actual iglesia de Lupoldo, ¿no? que fue una entera de un y otros han llegado a manos de las órdenes religiosas por cesión del Estado en la época de Franco, particularmente hubo algunas cesiones a la de edificios religiosos. Generalmente no gratuitas, sino a cambio de algo. Por ejemplo, el convento de Santa Cruz La Real, ¿no? el gran claustro que es el colegio mayor, eh, lo recuperaron los dominicos a cambio de una finca en Nuevo. O sea que hubo ahí algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, el de el Hospital de San Juan de Dios, pues en una finca de tiene de Diputación y que ha sido dada a la orden de San Juan de Dios, que había sido insultada en Granada. 1835, porque la Diputación sencillamente decía que era muy caro de restaurar, entre las razones que, que aportó, ¿no? O sea que ha habido retornos, ha habido retornos, retornos. el monasterio de San Jerónimo por ejemplo era un bien público y se lo dieron a monjas jerónimas, a ver si no masculino, ahora se lo dieron a monjas eh, familia, se están. ¿no? Es decir, que ese es el proceso que yo más o menos conozco de algunos edificios. Pero la, la cuestión de las inmatriculaciones no la he pero, lo que, continuando un poco con el tema pero entonces la iglesia tanto los clérigos órdenes religiosas nunca han tenido propia, o sea, documentación de sus propiedades por escrito, digamos, lo que hoy se llama escritura, y si no lo hubo después de la desamortización nunca han existido papeles de esas propiedades demostrando, porque como demuestran que esto es mío, simplemente porque me lo había... Bueno, eh, eh, los, los, los títulos de propiedad del antiguo régimen son muy complicados y de hecho muy confusos porque los archivos están llenos de, de investigaciones que tratan de demostrar una orden religiosa o el real patrimonio o un particular que esa propiedad es suya remontándose a donaciones, concesiones, etc. de tiempo atrás y todo eso era muy confuso aparte que la revolución liberal destruyó los archivos conventuales o sea, la mayoría del papel de los archivos se utilizó para hacer cartuchos de, de armas o se vendió el peso lo más interesante se llevó al archivo histórico Nacional o archivos archivo de histórico de la de Granada, es decir, que que la mayor parte de esa documentación se ha perdido. Hoy en día demostrar la, la propiedad de algo es extremadamente difícil. ¿no? Eso, y en cualquier caso, es un tipo de propiedad que no se corresponde con el de la sociedad moderna. ¿No? La última pregunta. La desaparición de la Inquisición y la recuperación con Fernando Seco. Y el dato, la quema de los archivos, eso creo que lo ha contado en alguna ocasión, estaban en, en la iglesia de Santiago, y en donde se afecta la iglesia de los jesuitas. ¿Qué pasó con ese archivo de la inquisición? Yo sé que se quemó cuando se acercaban los 100.000 hijos de San Luis a Granada, fue una de las reacciones de los liberales en la ciudad, en muchos quemar ese archivo, ¿no? Eh... En buena parte se perdió la documentación que la verdad había sido interesante tener, ¿no? pero había un miedo a represión y eso era una forma de, de quemar antecedentes. ¿no? Lo que pasa es que quemar claro, quemó, quemó documentos del siglo XVI y del siglo XIX, ¿no? pero eso fue un poco el miedo que suscitó, la cosa que suscitó ese incendio. ¿no? Entonces, bueno, de, de la mayoría de los archivos nos han llegado fragmentos. Han llegado muy fragmentario ¿no? del archivo histórico municipal, cuando te pones a investigar, te faltan la mayoría de las cosas ¿no? y es de lo mejor conservado. El archivo de Cuatro Colos Notariales de Granada se quemó en un incendio en la Casa de los Miradores en Plaza de la Rambla, que de una parte de él. En fin, que todo archivo llega muy fragmentario a nuestros días. ¿no? Y hay que decir que España pues, es posible el país de Europa que tenga más archivos históricos. Yo quería hacer solamente una reflexión más casi para, para, la, para el auditorio es decir, para nosotros es comparando la actitud de eh, las entidades políticas en el siglo XIX, en ese periodo que tú has ido analizando en donde no tenían ningún reparo en acometer eh, por así decir, o en dar grandes palos a la iglesia en eh, arrebatarle esas propiedades y, sin embargo, lo timoratos, por no decir otra cosa, lo tibios que se muestran eh, los políticos hoy en día, con algo como es, por ejemplo, el tema de las inmatriculaciones, pero puede ser el tema de las inmatriculaciones, puede ser el tema de las exenciones fiscales eh, que, de las que goza la Iglesia, o puede ser la vuelta a otra mm, ciudad sacralizada, a pequeña escala, pero sacralizada, sacralizada pues desde la, el permiso de poner paneles y mosaicos a vírgenes, santos, hermandades, cofradías, no sé quién, no sé cuánto, pero que de alguna manera están, no a lo mejor con, con torres como en aquel momento, pero utilizando el espacio público, ...invadiendo el espacio público también por ese interés... ...sin además tener ningún valor artístico que les permita, digamos, decir... ...pues bueno, es que esto hay que dejarlo porque esto tiene algún valor... ...incluso contraviniendo normas urbanísticas como pasa con algunos mosaicos... ...que se han instalado en el Albecin y que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía... ...a pesar de estar en entornos B pues acomete, digamos, esa, esa actuación. Pero, digamos, mi reflexión era comparando la actitud de los políticos de aquel momento y de los políticos de ahora es decir, un espartero que no le tiembla la mano cuando dice aquí se corta esto y aquí esta torre cae y aquí esta iglesia tal o con las desamortizaciones exactamente, es verdad que había un, una base económica y una base, que es ahí donde yo quiero ir también, de alguna forma una base social que posibilitaba pues el que la iglesia se encontraba en una situación de desprestigio, que, si lo comparamos con la de hoy, pues también tiene una situación grave de desprestigio, pero en la que lo político, lo público, no es capaz de aceptar un golpe que favorezca el que esa situación de desam de, mmm, en la que se encuentra ahora mismo de desprestigio la Iglesia, posibilite la recuperación, de una serie de derechos que han sido de derechos, de bienes, que han sido eh, robados a, a la ciudad y al, y al Estado Sí, bueno, la diferencia fundamental es que eh, la modernización del país en el siglo XIX resultaba imposible sin disolver ese inmenso patrimonio de la Iglesia o sea, si querías que el país se incorporara al cargo europeo si querías que el Estado no, se, no naufragara tenías que eh, acabar con esa situación, es que si el Estado no fregaba, se iban todos a, todo a pique. Incluso un sector de la Iglesia veía que era la única salvación posible. ¿no? Y hoy en día la Iglesia es distinta: es que el, el clero regular era fundamentalmente, fundamentalmente no productivo en el antiguo régimen. ¿no? Pero a, a raíz de la restauración canonista de 1875, el clero regular entra de una manera distinta. O sea, han aprendido la lección. Y eh, su vuelta se hace infiltrándose en la sociedad con funciones. O sea, fundamentalmente la enseñanza, los eh, hospitales, cubriendo huecos que es un Estado liberal muy débil, que ha, como antes indicó eh, una de las personas aquí presentes, un Estado que, que se había desentendido, se había desentendido todos esos servicios sociales y ellos hábilmente entran por esa vía y se consiguen. Eh, entonces digamos que pasamos de un clero pasivo a un clero productivo, decirlo de alguna manera, ¿no? Y eh, hoy en día, pues, eh, la Iglesia, en buena medida, es como un conglomerado de empresas que tiene su negocio, que tiene su ingreso, que tiene y que forma parte de la dinámica capitalista aquí presente y que sabe muy bien ganarse las voluntades de la élite, que se ve como un, un elemento de orden y al que la izquierda le tiene un pánico tremendo porque tiene tatuado a sangre y fuego, pues, pues lo que supuso chocar por la iglesia la Segunda República. ¿no? Entonces, ese temor ha presidido la democracia establecida en el 78 de forma muy clara. O sea, eh, los gobiernos de Filipe González tuvieron margen para haber sido más, más, más contundentes, pero, pero la historia, en este caso, la historia la, la leían con miedo. La historia, la historia es una fuente de enseñanza, pero sea, no, no se puede interpretar literalmente ni se pueden trasladar los episodios a otros periodos. Y en este caso, pues veían que, que mejor era que no tocar la Iglesia, y claro, pues, ahí está muy fuerte, muy instalada y con poca voluntad de que, de que se le eche marcha atrás nada. Efectivamente, que yo considero enormemente enfadoso, a mí me causa mucho enfado vez como en cada rincón, pues aparece una capillita ortega de azulejo y otro santisco por aquí, y van poniendo y nadie quita. Van poniendo, nadie quita, van poniendo, nadie quita. Claro, estas cosas acaban generando una reacción y a se quitar de golpe, pero, pero es así, es así. ¿no? Y, y es que en cualquier lugar, hay que tener cuidado porque la, la situación actual es contradictoria. O sea, si nosotros analizamos la etapa de José María Aznar en el gobierno, pues bueno, encontramos con que la Iglesia iba recibiendo favores, pero sin embargo la Iglesia iba perdiendo feligreses. La sociedad se muestra muy contradictoria en esos aspectos. El número de bodas eh, religiosas caía, el número de bautizos caía, la enseñanza religiosa caía, eh, la exclusividad crecía y por otra parte la Iglesia era favorecida, privilegiada. O sea, son dinámicas contradictorias que hay que analizar con, con cierta perspectiva. ¿no? ¿Sí? sí. sí. Yo creo que hay una diferencia más respecto, por ejemplo, a la época de Espartero y esa década central. Y es que Espartero, como, como ha comentado antes el ponente, eh, estaba liderando un bando en una guerra civil, guerra civil en cuyo otro bando, el bando enemigo, pues estaba la iglesia. Entonces, ahora, bueno, la iglesia lo hace hoy, nos puede poner autobuses insultantes, pero no los vemos levantándose contra el régimen en una guerra civil. Entonces. Bueno, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Sí, no, es que era imposible, o sea, en, sí. en esa época es que era imposible, es lo que cuenta Blanco ahí. o sea, tú estás realmente reprimido, oprimido, tú me debías hacer una vida normal y corriente ¿eh? y, y tus roces con la iglesia no dejan de ser roces, en algún caso puntual, te puede tocar las narices y que se haga la cifra de Alcalá diciendo una barbaridad o, o cosas de ese tipo, pero no dejan de ser cosas, cosa, pero tal, claro, era otra historia, o sea que no te echaron de tu trabajo como profesor por haber hablado de Darwin, eh, en fin, te da una realidad muy distinta. ¿no? Por, eh, ya posteriormente, en la época de Cánova, yo tengo de la prensa granadina sacadas cosas como, por ejemplo, un hombre que va a la cárcel por no quitarse el sombrero al paso de un viático. Va a la cárcel un día, pero claro, pues, no es no cosa grave, o multas, ¿no? O multas por, por esas cuestiones, multas de mucho dinero para la época, en fin. Entonces, Entonces no era, no eran roces eran tropezones.